Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo cambiar el motor de búsqueda en el navegador Microsoft Edge de Android. Bien, pues vamos a abrir el navegador. Vamos a los tres puntitos. Vamos a configuración. Bajamos hasta donde dice buscar motor de búsqueda predeterminado y aquí podemos elegir otro que nos interese más